Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 255. Elijo pasar este día en perfecta paz. No me parece que pueda elegir experimentar únicamente paz hoy. Sin embargo, mi Dios me asegura que su Hijo es como Él que pueda hoy tener fe en aquel que afirma que soy el Hijo de Dios y que la paz que hoy elijo experimentar dé fe de la verdad de sus palabras el Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo en nombre Suyo, consagro este día a encontrar lo que la voluntad de mi Padre ha dispuesto para mí, a aceptarlo como propio y a concedérselo a todos sus hijos, incluido yo. Así es como deseo pasar este día contigo, Padre mío. Tu Hijo no te ha olvidado. La paz que le otorgaste sigue estando en su mente y es ahí donde elijo pasar este día. Elijo pasar este día en perfecta paz. Amén.